Bienvenidos aquí a Killer Point Channel, chicos, sé que están impacientes por el día de hoy. Lo sé, se ha filtrado información de que me he gastado todo el dinero en el Raven Scout. What the fuck? It's true, es verdad. Me he dejado toda la paga en el Raven Scout. Y aquí lo tengo, ahora mismo lo voy a poner y voy a empezar a jugar. <música> Empezamos el juego en un mercado. Perfecto para crear tu personaje. Te das a elegir entre una espada y un bastón. Y yo, mago nigromante de toda la vida, el bastón para papá. Rueda, ataque, rueda, ataque y esto ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Pero cómo? Viper, Viper, Viper, no, no, no, no. Yo, yo sí tengo seguidores. Ok, a ver, yo soy el fundador del clan. No, no, no, a, mí no puede, a mí no me puedes echar a Viper. No, a mí no me puedes echar a Viper, ¿me entiendes? Porque yo, yo, yo. Ah, ¡Vete! ¡Vete! Vale, gente, son las 7 de la mañana. Eh, no he dormido nada, ¿vale? Porque me estaba, estaba creando un nuevo clan. Porque ahora ya va y perdido nos separamos. Porque dos gallos en el mismo corral no puede ser. Y aparte son los colegas, de verdad. Entonces he creado un nuevo clan para tener amigos reales, ¿de acuerdo? Así que ya desde ya se puede unir. Vale, yo voy a curso. Bueno, corto porque mi padre está sobando y no sé si se despertó ya para ocurrir o lo que sea. Buena gente eh, vayan apuntándose la lista desde ya La abro Vayan Si, sí, está puesta ya Ya la puse en, eh, en el chat Vale Vayan apuntándose